Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches. Bueno, oye... Estamos aquí echando, echando la, la noche del viernes... ...aquí Luis Magán, Juan de Dios Dávila... Y, y, ...y tu cuate y, y el mío, Josué, Josué Cárdenas. Oye, muy, ¿qué buena gente, muy buena gente, muy buena ¿verdad? gente. Oye, ponedme el primer pantallazo eh, en el catalán.es... ...habéis seguido este asunto, eh, minuto a minuto... ...todo lo que tiene que ver con Laura Borràs... ...y nos hemos enterado, bueno yo me entero siempre de estas cosas... ...de la actualidad eh, de Cataluña, leyendo el catalán.es... ...nos hemos enterado, digo, de que le vamos, ahí está... Eh, ...a tener que pagar... En ...entre todos, pues la, la jubilación a, a, esta, a esta individua. Laura Borrás se ha asegurado cobrar un dineral del Parlamento... ...pese a perder el escaño. ¿Cómo va esto, Sergi? Bueno, es muy sencillo. Esta mujer, como estuvo dos años en el carro, ...tiene derecho, a partir de los 65 años, a tener una pensión vitalicia que es el 40% de su, de su sueldo, como su sueldo eran 155.000 euros, no es broma, 155.000 euros, atención al datito de 255, pero sobre todo por la pasta, se va a llevar del vellón 62.000 euros, más o menos, es la máxima, que supongo que obviamente la exigirá y se la darán. No está mal, eh 60.000 euros porque te condenen, pero además no solamente eso, pues si dijera, bueno, queda ahí, no, no. Como acaba de, cuando deje, acaba de dejar el escaño, que lo dejará en breve, bueno, han recurrido, el, el Parlamento ha recurrido al a Supremo, pero bueno al final se supone que ratificará la sentencia de la, de la Junta Electoral, tendrá derecho durante los, el mismo tiempo que ha estado de presidenta con un máximo de 20 meses, o sea que va a estar 20 meses, eh, cobrando el 80% de su sueldo, con, que es aproximadamente unos 120.000 euros. No está mal tampoco, ¿eh? es que claro que te condenen por, por, por, por malversar eh, eh, troceando contratos, para que te hayas durante dos añitos casi 120 mil eurazos y luego cuando tengas más de 65 años, te lleves 60 mil oiga, yo lo firmaba, ¿eh? yo creo que los, bueno, no, no lo firmaba porque no quiero ser condenada por malversación, por, por malversación pero hombre, lo que se lleva no está nada mal, ¿eh? joder delinquir en del, del, del, del España tiene, tiene ventajas está, está claro, España nos roba, a ver si los que nos van a robar son Sí, sí, es verdad. Es verdad. Independ independentistas. Oye, que por vez Es también pantallazo bueno, del eh, los también, donde, sobre los que Es un Es que Es un secreto connivencias voces: las históricas connivencias del Barça más que un club, somos más que un club joder, pues sí, ahora sois más vamos. que un club y sois punta de lanza del, del independentismo traidor y, y delinquidor, valga el palabra, y delincuente, pero durante muchos años bien que le hacéis el caldo gordo al franquismo y bien que le decís la pelota al, al anterior jefe del Estado cuéntame Sergio. Bueno eh, yo recomiendo que vayáis a catalán.es y veáis las fotos y la y por una foto <risa> magnífica, que no es de este reportaje que vamos a hablar, es una foto de recursos, es una foto magnífica del campo de las Corts, en el distrito campo del barça en el que se ve un montón de personas brazo en alto delante del monumento a los caídos que en el 39 se inauguró allí los caídos por dios y por españa lo digo porque eh, ya que hablamos de, de, de antifranquismo el, el, pues el barça tuvo muchos socios franquistas de la zona nacional que lucharon por la zona nacional y eh, que cayeron y, y obviamente le dieron homenaje bueno la historia es que un libro que acaba de salir hace nada hace un mes un libro magnífico por otra parte que está dedicado a pedro balaña Pedro balaña es ese gran espectáculo gran eh, empresario del, del espectáculo en Barcelona en los años 40, 50, 60 y 70 fue el que hizo grande Manolete fue el que convirtió Barcelona en una de las plazas taurinas más importantes del mundo pues en este libro el autor Joseph Guisa narra y es muy, muy curioso que claro, cuando acaba la guerra civil todos los empresarios de espectáculos corrieron rápidamente a intentar congraciarse con las recién entradas franquistas en Barcelona y entre ellos el liceo montó un homenaje to todos fueron, digamos, intentando llevarse bien y el Barça y el Barça, lo que hizo, ya más la fecha la, la tengo aquí, el 29 de junio del 39, insisto, ya dos meses después de acabar la guerra civil pues invitó a la, señor, a, la señor, a la señora Álvarez Arenas hija del general Álvarez Arenas a hacer el saque de honor en el Camp Nou, bueno en el Campo de las Cos perdón, en Campo de las cosas quien era el señor Álvarez Arenas era el jefe del servicio de ocupación del ejército franquista en Barcelona esto insisto, dos meses después de que Franco ganara la guerra el Barça que es lo que hizo invitar a la hija del ocupante malvado opresor franquista a hacer el saqueo de honor en el campo del Barça. Lo digo más que nada porque ya que presumen de antifranquistas y dicen que el vídeo del Madrid es toda mentira, es un fake, es un fake video, video una fake news. No, no, no, no, no, no. Que hubo muchas cositas, y no solamente medallas a Franco, cosas tan chuscas como estas. Tan pues para que vean, para que vean ustedes, y contra hechos y contra la verdad histórica no valen interpretaciones ni, ni reinvenciones. Oye, antes de despedirte, Sergi, tenéis una presentación muy importante, como hay muchos amigos que nos sintonizan y nos ven, no solamente desde Cataluña, sino desde, desde Barcelona, desde la ciudad condal. El próximo lunes día 8, en, en Barcelona, presentáis un libro. Ahí a lo las tenemos. 6 de la tarde, Cuéntame. A las 6 de la tarde presentamos el libro Otra TV3 es posible. es un libro dedicado a todas las últimas mentiras y abusos de TV3 y cómo se puede plantear una alternativa. Le presentamos el lunes a las 6 en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en la Rambla de Cataluña número 10, con un cartel de lujo. Pau Guis, no. Miquel Jiménez, ya uh -huh. conocéis, que está en Herrera, está en Tres, está, está en varios sitios. Eh, Xavi Reus, director de noticias. Dani Sirera, que será alcalde del PP, pero está porque él fue miembro del CAC y por lo tanto fue uno de los azotes de TV3 en la época más dura del PUSES y servidor que soy el autor del libro. A las seis estáis todos invitados, va a ser magnífico porque vamos a hablar de TV3, de todas sus mentiras, de este, de este último gag que hicieron de la Virgen del Rocío hispanofo y, anti, y anticristiano, de todas las que hacen. Porque recordad que hace poco, hace poco en TV3 se escuchó el himno de España a base de pedos, y esto no es una broma, esto se retransmitió en TV3, hará unas, unas semanas. Eh, no digan TV3, digan pues eso, mensajes, mensajes informativos escoria, mensajes basura. Sergi, que cuando lo presentes en Madrid, ya sabes que el último el último hasta donde yo recuerdo fue fallido, tenemos ahí un, un cocido un cocido a tres pendientes Ya tengo las fechas y además va a estar muy bien y va a ser muy interesante. Yo te avisaré ya, pero primero poco a poco, cuando lo tengo todo bien atado, y haremos cocido, pasaré por allí para saludaros y por supuesto vamos a brindar por una televisión Libre, porque no hay muchas teles libres como la vuestra, que es la que da, nos da libertad, porque TV3 obviamente no es, no es eso, es otra cosa. Es, es otra cosa. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo. Hasta luego.